En el capítulo anterior de Test and Grow, analizamos la fase de inicio de la floración de las Green Poison de Sweet Seeds en nuestro cultivo ledo Octopus u 17 Comenzamos con los aportes nutritivos específicos para esta fase siguiendo la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Canabum. Las Green Poison están a pleno rendimiento y se han desarrollado con fuerza. Ahora nuestras plantas se centran al 100% en desarrollar sus cogollos. ¿Qué necesidades nutritivas tendrán en esta fase de la floración? Ahora que la floración se encuentra en una fase avanzada, las plantas necesitan progresivamente una mayor concentración de fósforo y potasio. Para ello continuaremos con la tabla de línea Full Cream de Canaboom. Durante estas semanas continuaremos con la aplicación de la base de floración de la línea Full Cream de Canaboom hasta la sexta semana, en la que sustituiremos el Floraboom por el Resina Plus, un potenciador de resina concentrado en crema con valor NP2K32 y azúcares de fácil asimilación algas y varios tipos de aminoácidos. Con Resina Plus aumentará la cantidad de tricomas, el peso y dureza de los cogollos. Además es apto para tierra, hidropónico y coco. Además continuaremos con los tratamientos preventivos con Banj X1 y X5 de Canaboom, a los que le sumaremos el Banj X3. BANK X3 de Canabum es un protector nutricional y actúa frente a ataques de ácaros. Formulado con plantas selváticas naturales y del desierto, BANK X3 no deja residuos tóxicos y tiene acción múltiple. Además este producto se puede utilizar de forma desinfectante en nuestros espacios de cultivo, aplicándolo en las paredes, techos y demás utensilios para su total desinfección. Es un producto 100% natural y totalmente libre de químicos, no dañino para las plantas y válido para agricultura ecológica. Realizar tres aplicaciones pulverizadas con intervalo entre aplicaciones de 5 días. Aplicar 5.000 litros por cada 10 litros de agua en modo preventivo. Las Green Poison de Swissiche muestran ahora un aspecto magnífico y rinden a pleno rendimiento. La evolución de las Green Poison es apreciable día a día y sus frutos van ganando volumen y peso. Los tricomas empiezan a poblar flores e incluso hojas y los intensos aromas ya nos invitan a paladear desde nuestro imaginario el sabor afrutado de las Green Poison. Todo se desarrolla a la perfección, pero algo hace saltar de nuevo todas las alarmas. Alerta biológica, alerta biológica. Parece que un intruso ha burlado nuestro sistema de seguridad y existe un riesgo de plaga en nuestro cultivo. Intrusos, intrusos. ¿Seremos capaces de superar este nuevo obstáculo y conseguir nuestro reto?